Cuando veo a la gente que se está drogando enfrente de mí con ese tipo de drogas, pienso en todos los problemas que pasé, güey. Pienso en todas las veces que me apuntaron con un arma. Pienso en las veces que tuve yo que disparar armas. Pienso, güey, en las personas que murieron, güey, por mi culpa, güey. Pienso en las personas que no están conmigo ahora por eso, güey. Yo, güey, yo, la consumo porque me ayuda a tranquilizarme, a sentirme, a sentirme tranquilo. Yo desde chamaco, desde, desde niño era muy violento, güey. aunque no consumía drogas. Güey. ¿Por qué? Pues porque algunas personas ya nuestro temperamento es así, ¿no? Tal vez güey, no es genética o, o la educación que uno tiene, pero tenía problemas, peleaba todo el tiempo, güey, y, y, y era muy agresivo, entonces... El día que yo consumí marihuana por primera vez cambié mucho, güey, porque pues, es, es un efecto, güey, que te da de sentirte bien, de sentirte pleno, tranquilo, güey. Y era muy ansioso también. Y, pues tal vez, tal vez me dañen los pulmones a largo plazo, ¿no? Pero pues, a mí me gusta, a mí me gusta mucho cómo me hace sentir esta planta. Además, pues es algo que, que brota de la tierra, ¿no? No lo, no lo hace el hombre realmente, güey, como las drogas sintéticas. Para mí es... es algo bueno, güey. Es algo bueno. A veces, güey, cuando tu cuerpo ya está muy cansado, te comas un cigarro, dos cigarros, y te regresan las fuerzas, te regresa el ánimo. A veces no es tanto que te dé fuerzas, güey, sino que te pone de buenas. Y pues trabajas contento, güey. Me pasaron muchas cosas, güey. Por las drogas no, no conozco a mi hija, güey. Por las drogas no estoy con mi familia, no de, dejé de estudiar, ¿me entiendes? Pero pues igual no me arrepiento de todo porque ahora ya tiene otro rumbo en mi vida, güey, gracias a Dios. Los hongos me ayudaron mucho, güey, porque como que me quitaron toda... Me quitaron esa ansiedad, güey, que sentía yo de dañarme, de dañar mi cuerpo, de, de consumir químicos. Más que nada, las drogas químicas son las más adictivas, güey, porque no es nada natural. Entonces, cuando el cuerpo recibe una droga que, que, no, que, no, que no es, que, que es totalmente sintética, pues cambia totalmente su funcionamiento, güey. Te causan te causa un síndrome de abstinencia muy rápido, muy fuerte, güey. Yo cuando dejé de fumar piedra, dejé de fumar cristal, todo eso, sentía temblores en mi cuerpo, escalofríos, ascos, náuseas, me sentía de malas, me sentía enojado, frustrado, se me olvidaban las cosas, débil, no quería comer. Gritaba, le gritaba a mi familia, güey. Le gritaba a las personas que estaban cerca de mí. Hacía cosas que no. que yo no me daba cuenta, güey, que estaban mal por conseguir esa cosa. Y ya cuando lo tenía en mis manos y lo consumía, me sentía culpable, güey. Y decía, ¿por qué mierda soy así? Aparte que estaba destruyendo mi cuerpo, pues estaba afectando a mi amigo como persona, güey, como todas mis relaciones. Yo güey, yo, yo les recomiendo pues que nunca dejen de intentar dejar un vicio, güey. Que, que nunca es tarde para cambiar, güey. Que la vida es mejor, güey, sin tantas drogas. Wey. Y que si vas a tener un vicio, pues que sea un solo vicio, ¿no? Que no, que, que no dejes que un vicio destruya tu vida, güey. Que tú seas más fuerte que una droga. Tienes que salir adelante, güey, tarde o temprano. Tienes, tienes que intentar salir del hoyo, nunca dejar de intentarlo, güey. Nunca es tarde, güey. Nunca es tarde, por más recaídas que tengas, por más tropezones que tengas, siempre seguir adelante, güey. El problema aquí es que no solo consumen marihuana, güey. Aquí el pescador, para aguantar, hay muchos pescadores que para aguantar el desvelo consumen cristal, para estar jornadas muy arduas, güey, despiertos toda la noche. Cristal, cocaína. Lo más común aquí es la cocaína, el cristal, la piedra y la marihuana. Fue en el 2014, güey más o menos por pues, el 2014, 15 o 10. 15 ya iba a cumplir, 16 estaba cerca, mi cumpleaños. Yo andaba en Nuevo León, Monterrey, en ese entonces pues, sí tenía una vida muy, muy loca. Yo era parte de una clica, una pandilla, una ganga. Son, son pandillas, güey, son, son, somos grupos de, de personas, wey, que representamos a algún barrio con un número. Pues yo, me, yo, yo me dedicaba a, a delictir. Y, y a drogarme, güey. Generalmente yo necesitaba dinero para drogarme, güey. Esa era mi mayor, mi mayor preocupación, güey. Entonces recuerdo que un día, güey, empecé, me cayó una chamba, güey. En una constructora estaban haciendo un edificio y empecé a trabajar, pero pues, me pagaron dos semanas juntas. güey. Fue mi error, güey. Empecé, empezaron a hacer fiesta, güey. Los que estaban trabajando. Y, me, y recuerdo que me invitaron a un cristal güey empezaron a fumar en un foco güey Eran cristales de anfetamina. empezamos a fumar güey pero yo ya yo ya estaba drogado para eso me acababa de meter me acababa de meter unas líneas de cocaína mi corazón güey estaba muy, muy acelerado y empecé a caminar por la calle cuando iba caminando por la calle comencé a sentir mi cuerpo muy extraño sentía mi corazón que estaba latiendo muy rápido y me faltaba el aire güey mis brazos los sentía como que me hormigueaban como muchas hormiguitas caminando por todo mi cuerpo así y unos piquetes en mi pecho mi, me picaba mi pecho y mi brazo wey, lo sentía como si me lo estuvieran quemando me ardía mi brazo comencé a ver manchas oscuras así como que se me opacaba la vista y sentí sentí Cómo mi corazón dejó de latir, güey. Todo lo vi, de repente, oscuro, negro. Oscuridad, güey. Caí, güey. No supe qué pasó conmigo hasta que desperté en el hospital, güey. Y el doctor fue que me contó... Había un doctor ahí a un lado de mí, güey. Me estaba poniendo fueros. Entonces me dijo que, que tenía suerte de estar vivo. Y me contó cómo es que me habían salvado los paramédicos de la Cruz Roja. Y me dijo que me habían puesto una inyección de adrenalina, que me habían dado con el desfibrilador, que cuando llegaron ya no tenía pulso y que literalmente había vuelto de la vida. Güey. Me tuvieron dos días en observación, me prohibieron hacer muchas cosas, güey, pero una vez güey, dándome de alta del hospital, yo no tenía, yo no tenía dinero para, para, para pagar, güey. era menor de edad. Güey. A mí me hizo el gran favor ese doctor, güey, que conocí, güey. Sí fue mi amigo y me pagó la cuenta, wey. Y me dijo, güey, pues que me fuera, güey, a donde tuviera que irme, que ya no me drogara. Usted ese día dejé de consumir, güey. Dejé de consumir. Eso. Ya no he consumido ese tipo de drogas, güey. Tiene tiempo. Cuando veo a la gente que se está drogando enfrente de mí con ese tipo de drogas, ¿quién fue en todos los problemas que pasé, güey? Pienso en todas las veces que me apuntaron con una arma. Pienso en las veces que tuve yo que disparar armas. Pienso, we, en las personas que murieron, güey, por mi culpa, güey. Pienso en las personas que no están conmigo ahora por eso, güey. Pienso en todo lo que pude hacer y ahora no lo soy por eso, güey. Pienso en todo lo que perdí en todo el mal que me hicieron por pues, las drogas. Y se me quitan las ganas. Y al contrario, güey, que me den ganas, me da coraje, güey, ver que la gente se destruya, güey. Ver que gente, güey, que tiene hijos, que tiene familia, no, no están con ellos o que, o que les hacen daño en vez de ayudar, ¿no? en vez de ayudar a su familia, le hacen un mal, le estorban. ¿no? Y algún día, güey, poder tener, tener una casa que sea mía, güey, o sea, tener un terreno donde pueda tener una casa sencilla, ¿no? Y poder tener una familia, güey. Poder conocer a mi hija, güey. Quiero algún día grabar todas mis canciones, güey. Ya aprendo muchas cosas, güey, que la vida te enseña. Y que tal vez a mis 19 años, pues no debería saberlas, pero ya las sé. Cuando fumo mota me ayuda a olvidarme de todo eso, güey. Oh. nos dar el mal ejemplo a los niños de mi barrio, del lugar de donde vengo. Pero si por algo estas historias cuento, es para que hagan conciencia, les habla la voz de la experiencia antes de conseguir Alguna confianza en las adicciones, no en las consecuencias. Ay, me equivoqué, las consecuencias, las adicciones nunca a nada bueno te llevan. Oigan carnalitos, lo que les platico son crónicas de un drogadicto. La conocí en la escuela para ser exacto. En la secundaria se llamaba María, pero le decían la cuana. La tomé de la mano, la envenen en la cana. Aquella sensación jamás me imaginaba. Muy tarde sentí que volaba, me fue después, por otra suspiraba. Era cocaína, lo que en un espejo me, me inhalaba, el mundo se aceleraba. Yo nunca en mi garganta siempre sentía rápido mi corazón latía, pero no era de alegría. Vean los efectos de las pastillas que confundía, mentafetaminas, chocho, -cho sí. Tenía f 13 y 12 cuando empecé a consumir, resistó el pvc y que te puedo decir. Desde la primera vez el mundo no vuelves a verte, de misma forma será porque las drogas alteran el funcionamiento de tus neuronas, desperdito tantas muy tontas. Refutante terra pronica, i un yo le platico, como cuando esta más morro, no me importaba nada, ni no pensaba ni mañana. El vecino de la pata me decía, vente, vamos a quemarla. Ten una lata, queme la piedra, Llegué a robar a mano armada, no más por probarla, casi me porta la cana. Crónicas de un drogadicto, yo les platico, tenía como 15, pero bien pititos, Cuántos exploté los ácidos. El LFT se distorsionaron mis sentidos, las cosas se movían y pensé. En mis seres queridos te casas está pata lejos, Rolando en la pantilla Cambia mi familia por la calle froga, tiene que te inhalar, a inyectarme Químicas tales como la heroína, no me enorgullezco de lo que he hecho, De hecho, si pudiera cambiaría los hechos, que dejaron mal y mal tantos, no me la toy de santo, pero soy tan limpiano como te la sabes es el canto, porque siempre me siento tiempo, ya con me dinero, desde me siento, más no me arrepiento, son enseñanzas que me ha dado el tiempo, tú que canciones, gracias a mi cuaderno, te cuento como... Fumé cristal en un poco viejo Cuando comien la sierra Un salud alucinó Que no te perda cura, tipo Te doy un consejo No consumas químicos Celem es ustedes ¿Digo?